El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el inicio del juicio de fondo contra tres acusados de rociar ácido del diablo a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tomás Brito, Eury Rosario y José Manuel Paulino, este último acusado de ser el autor intelectual del hecho, guardan prisión preventiva tras rociar ácido del diablo a su Lilda Mercedes y a su hija menor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 planificó esto. Cuestión esa que nosotros estábamos desde el principio en la disposición de probar que no fue así, que nuestro representado no tuvo nada que ver con esos hechos. Recordamos que este hecho ocurrió en la calle Sánchez, esquina Salcedo, donde la víctima se desplazaba a bordo de una pasola y fue interceptada por los agresores que le rociaron el denominado líquido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.